señores, Jaime David se baña en la lluvia Villalona. ex vicepresidente de la república, y ex político Qué acontecimiento. No sé si está haciendo política todavía, pero bueno, Jaime David Fernández disfrutó ayer miércoles ustedes saben de la lluvia que cayó en horas de la tarde aquí mientras estábamos en el programa, entonces a través de un video en las redes sociales, aunque su fecha no ha sido verificada, pues se muestra al ex vicepresidente disfrutar de este baño de lluvia y dijo que se siente como un niño. Mírenlo ahí donde está. Oh, a poner ahí el audio de ese video. Para los que sufren, me estoy bañando en el agua de mayo. Me estoy gozando. Vuelto un niño. Así es que felicidades a todos los que puedan disfrutar de la vida. Para los que sufren, me estoy bailando. Se recuerda. Se recuerda que en el mes de marzo del presente año, Jaime David estuvo ingresado en cuidados intensivos por complicaciones de salud. Y no es la primera vez que vemos a Jaime David. Eh, Se acuerda, ¿se acuerda de aquí del de Jerusalén, eh, del baile de Jerusalén. Aquí en el programa lo comentamos y también otras cosas que ha hecho Jaime David. Y, ahí, y mírenlo ahí deslizándose ahí. En, si sí, sí es bueno que te estén esperando cuatro tigres atrás. Mira, sí. mira el caballito, eh. Vamos a caballito Señores, hay que dejar a la gente vivir total, pero ha sido realmente el momento de burla. De, incluso ya hay memes. Hay memes de ese señor, lo han comparado que tiene que ponerse en su puesto no, y todo no, ese tipo ah, de cosas. Pero señores, la gente tiene que dejarlo vivir, que la gente goce un hombre que... Es que él sabe que ya políticamente todo. no suena, entonces que tiene que hacer payasería para hacer A Jaime David le vamos a dedicar el tema de vaqueros, a y échale agua. ¡Ay! ¡Ay! ay. A <risa> y échale agua. Que el tipo no. Bueno, <risa> bueno. Pero que es que lo que dice? Cuando uno está. Ah, la verdad, la verdad, la que que cuando uno viera. se moja, cuando uno se moja, dije que no, pues, la vaina que tienen pluma, que no pueden volar, yo quiero. Échale. No, porque Dios mío, que se pongan su puesto ya. Pero El PLD pasó de moda. En la Fuerza del Pueblo no sé si se fue para allá o no, pero es, es abajo que están. Él no lo entiende. Dale a <risa> la espera, compañero. ¿Qué le ha pasado? Escúcheme de nuevo, compañero, porque usted no puede hacer eso. ¿Eh, eh, oye, es <risa> eh, eh ¿Cómo señores, su supuesto, compañero. Edad, usted tiene que respetarla, pienso yo. Está bien que usted disfrute. Te disfrute, bien tranquilo. No, no, pues siempre que no, se ponga no, no. en su puesto, neto. Que se ponga en su puesto. <risa> sí, la quiere sea ahora. <risa> ahora, no, señores. Toma la y la. pongan, amigo, pongan no el audio de no Jerusalema. En este país. No se puede poner el audio de Jerusalema. El video de Jerusalema. <risa> <risa> Pon el audio ey, ey. Hey. Ay, ay, ay, ay, chiqui, chiqui, Ay, caballito, caballito, caballito. Ay, caballito. Ay, caballito, Que le respire y le espalda. Amaril, échale. Ah, no, pero. <ríe> Pome la canción de Jerusalén aquí, que el hombre le va a dar un chico. No, no, yo no como, como yo. No, Jerusalema, no, dale. yo. No, Jerusalén. No, no, eh, eh, eh, eh, eh, Párate, párate, párate, párate, párate, Ey. Mucha gente tiene que enseñarle a bailar esto? Sí. Mira, Sí. Ok. Oye, Jaime Mira, Creo que estamos esperando a Jaime David para que viniera para acá a hacer... Ay, mira, Jerusalén. Dale, señor. Verdad, no, Mie, pero con tantos problemas que hay en este país y con la justicia, con el partido de él y con esta charlatanería en la calle. Calla, no miento, ¿eh? Pero, señores, será pro... pro? ¿No será que le puede tocar a él algo por algún lado? Y ahí está como mentalmente preparándose. Sí, sí, sí. También.